¿Qué valor de la parada? ¿Por qué no dimitís usted? Secretario general de un partido de corrupción, responsable del saquez, de la ruina de la televisión valenciana, de la manipulación de la censura, del seu desprestigio social, malgrat el esfuerzo de miles de trabajadores durante tantos años. ¡Y ¿No es toda ¿Por qué no admitís? Vos tres vulneren un principio de igualdad, estrés fundamentales de trabajadores y trabajadores. cometen ilegalidad y después ¿quién paga? ¿Para en vos tres? Pues va pagar doce ciudadanas y ciudadanas de País Valenciano. Y se calla vos y se calla vos Estoy pagando yo. Señores, ¡Qué poca vergüenza! ¡Que calle! ¡Que no! ¡Que calle! ¡Que calle! ¡A mí imputar superconvicción no la no, no, no, no, no. Por favor, no digo la a ustedes. Dejen al señor Blanco sí, sí, que tenemos su palabra. Entiendo sí. que estamos hablando de los presupuestos y por tanto no, no, no, no, cada uno habla de los presupuestos.